es videojuegos en serie, animación y concept art. La imagen es una pieza fundamental dentro de un videojuego. La estética que elegimos es uno de los pilares que marcan la identidad de nuestro producto. La función del artista a grandes rasgos es convertir la idea en imagen. Agarramos la identidad de un juego y tratamos que se refleje en los personajes, los fondos y en toda la experiencia. En proyectos chicos, lo más probable es que los roles como el diseño de personajes, las animaciones, fondos, UI, todo lo desarrolle una o dos personas. Pero en equipos grandes, estos roles eh, pueden estar representados incluso por un grupo entero de personas. El trabajo en equipo es fundamental en ambos roles. El artista tiene una estrecha relación con el game designer, el compositor de efectos y el guionista. El concept art puede estar a cargo de varias personas que deben tener una muy fluida comunicación para diseñar distintas piezas que pertenezcan a la misma estética y que sean compatibles y funcionales al juego. Y a la hora de animar, pasa exactamente lo mismo. No siempre la animación va a estar a cargo de una sola persona y es muy importante mantener una comunicación fluida dentro de todo el equipo de arte para que todas las piezas de animación tengan relación entre sí. Tanto en el trabajo de diseño como en el desarrollo del arte de un juego es fundamental la comunicación entre las disciplinas. La concept artist puede crear personajes y escenarios que estén increíbles, pero si después esos personajes se complican para animar o para integrarlos a las mecánicas del juego, no sirve. Comunicarse entre game designer, artistas, animadores, programadores, músicos, etc. es fundamental para asegurarnos que estamos trabajando al mismo nivel y para lograr entregar un juego funcional y pulido. El concept art, si el tamaño del proyecto lo permite, suele dividirse en diseño de personajes, ambientes y objetos. Muchos artistas deciden desarrollarse y especializarse en el diseño específico de una de estas piezas. Los animadores deben tener muy en claro el dinamismo y el movimiento de aquello con lo que trabajan, por lo que muchos también desarrollan más afinidad con uno de estos campos, pero... Es más difícil que limiten su trabajo solo a eso. Aprender a estimar los tiempos que te va a llevar cada tarea es muy importante para el equipo y para el proyecto en general. Asimismo, saber dividir tus tareas en etapas te va a ayudar a organizar el trabajo en conjunto. El arte del juego es uno de los puntos de partida principales de un proyecto para poder crear un producto con identidad propia. Y asimismo, su desarrollo puede durar lo que el juego total en sí. Obviamente, cada proyecto es distinto, y en cada uno tendrá mayor o menor protagonismo, pero en general suele ser un espacio ideal para poder explotar la creatividad y el talento de todo el equipo.